...estos viñedos eh, seguramente sean de origen fenicio... Que ...mucha gente no lo sabe... Eh, ...los arqueólogos de la Universidad de Alicante... ...en el 2011 publicaron un artículo muy interesante... ...donde encuentran semillas de vid cultivadas... ...en unas ánforas eh, fenicias que existían en la Fonteta... ¿vale? ...estos situarían a, al nacimiento de la Fonteta... ...y el frente de un litoral... ...la Mata, Torre Vieja, Guardamar como eh, uno de los primeros asentamientos donde los fenicios logran eh, fermentar uvas. ¿de acuerdo? Junto con Doña Blanca en Jerez y Benimaquia en Denia conformarían un poco el, el, los inicios de la viticultura en la Península Ibérica. ¿no? Los romanos utilizaban el vino para potabilizar el agua, no existía agua potable y por tanto usaban el vino para, precisamente para potabilizar el, el el agua, ¿vale? Así que eh, poco a poco yo creo que eh, vamos a ir vi viendo cómo se va desarrollando una viticultura hasta hace unos 200 años, donde descubrimos que hay principalmente dos autores, Cabanilles y Montesinos, que hablan de ya de los pinos de la mata y de las vides de la mata. Cabanilles cita textualmente al lado de la cañada real, todos son vides, dice así, ...y Montesinos además da datos de la exportación de los vinos de la Mata... ...Montesinos dice que en un momento dado se exporta a Alemania... ...se exporta a Sicilia, Génova, Roma... ...Italia que en esos momentos eran muchos reinos, se exporta a Portugal... ...por tanto el vino de la Mata se exportaba... ...y parece ser que por su graduación... ...es decir, por su alto contenido de alcohol... ...pues en un momento dado es propicio que ese vino viaje... ...desde la Mata a otros lugares, ¿vale? sea que la Mata es un lugar mítico desde hace mucho tiempo. Y por tanto la Mata se encuentra aproximadamente como si habláramos en el siglo XIX. ¿Vale? Es un museo al aire libre, con ocho bodegas, siete actualmente, que continúan haciendo vino de sus propias viñas. Y eso es un fenómeno muy mediterráneo. ¿vale? Yo tengo un cultivo, yo me lo guiso y tú me lo como. Nosotros habíamos empezado a cultivar eh, vides en el 18 y en el XIX nos dice que bueno es un proyecto muy joven, habíamos hecho tinto, pero no habíamos hecho no habíamos crecido, habíamos hecho solo 200 botellas, y nos dice, oye, ¿por qué no lleváis las viñas de legario? No? llega a enfrentarnos a 4 hectáreas de viña, y bien, pues empezamos a, a podar, no sabíamos muy bien podar, no sabíamos muy bien derroñar, no sabíamos desnietar, no sabíamos casi nada, ¿vale? Y apoyados en Cayetano, Decir, y a nosotros nos gusta decir que nuestro mentor en la mata, eh, nos introduce en esa viticultura matera pues hasta tal punto en el que nos llaman forasteros, ¿vale? Tenemos ya un apodo y no sé si sabéis que todos los viticultores de la mata son materos y ni tan siquiera torrevejenses, son materos. Muy grandes, o cocoys, estos son de inmediato y pertenecen al poder asaltear. No sé si sabéis en la cuenta. Legario además eh, dejaba crecer el pelo. Esto sin saberlo. Cuando falleció a mí me dio una pena enorme porque yo creo que se fue con mucho saber, ¿no? A mí me quedaron muchas ganas de preguntarle muchas cosas. Este, de hecho, mirad, está ahí, ¿vale? ...unos tres años de crianza el día que lo saquemos al mercado".